La Universidad Abierta de Recoleta, en conjunto con la Asociación de Abogadas Feministas, AboFem, presenta el curso digital Feminismo y Nueva Constitución. El curso propone construir saberes críticos sobre el feminismo y en qué sentido éste puede ser un agente relevante para distintos ámbitos de la deliberación constitucional. La inscripción, participación y certificación del curso son totalmente gratuitas. Súmate tú también. Las inscripciones ya están abiertas en www.uardigital.cl mm